Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a Final Boss Project. Hoy os vengo a explicar un poco de cómo funciona mi rutina diaria y evidentemente teniendo en cuenta de que estoy cansado la mayoría del tiempo, cómo me puedo organizar a veces cuando, por ejemplo, pues mi mujer ha salido o no está y tengo que hacerme la comida o tengo alguna urgencia y digamos que como mis bloques de energía son pequeños, quería empezar a mostraros más cómo hago las cosas o cómo puedo organizarme así como cómo utilizo la ayuno intermitente y he Pasado os pondré una foto de pesar 122 kilos a pesar 90 con el objetivo de que tengo que estar en 85 para estar sano. Tenéis que tener en cuenta que cada vez que se toma medicación, o sea, a más pesos más difícil la regeneración celular, celular, celular y que todo vaya bien. Entonces, me acompañáis, vamos a la cocina y os muestro poco a poco cómo funciona todo el proceso de la comida, sin que me canse mucho, intentaré que el vídeo sea corto, para que veáis eh, cómo es eh, pues tener ese cansancio ¿no? y tener que adaptar tu vida pues, a, a las necesidades de tu cansancio. Ok, chicos, pues este es el proceso que sigo, ¿vale? De acuerdo, un poco de pollo, una grosera, los potes de arroz que me van muy bien, ya los, la, las pimientas y las cosas estos una cebolla, ajo, atún, esta máquina que es lo mejor que, de las cosas que tengo, y una olla y aceite y un poco de sal, no mucho, ¿de acuerdo? Entonces os voy a explicar fácilmente el proceso. Okay, chicos, el proceso que sigo es, cojo el arroz, un segundo, ¿eh? Aproximado, ¿vale? O sea, tampoco es mucho, no es mucha cantidad. Y le pongo un poquito de agua, ¿vale? En este caso, uno... Dos. Nunca sé las proporciones, por tanto no me preguntéis por qué no me sé las proporciones. Ok. Fácil, ¿no? Muy bien. Tiramos dos dientes de ajo. Vale, ok. La sal. Conectamos. Ok. Y... Listo. Bajamos. Arroz hecho. Vale, dejamos que se haga y ya está. Entonces, siguiente paso, lo que yo hago, como soy un vago, tiro los dos dientes de ajo aquí y lo que hago es ya ir calentando la sartén con un poquito de aceite, muy poquito cogemos la cebolla y lo que vamos a hacer es cortarla yo no sé eso de aprovechar, entonces normalmente cojo, tiro un pedazo y ya está, tampoco me rayo mucho, entonces como te digo, aparte si me pongo a pelar en plan toc, tampoco me interesa como veis la máquina máquina corta todo, lo que hago aquí es darle aquí lo cierro y como una motosierra entonces ves, ahora como soy un poco manco, pues necesito, porque esto normalmente lo tienes que hacer apoyado en la mesa entonces bueno, le das, está so fuerte Fuerte, fuerte, fuerte, 3, 4 o 5 veces y te queda pues ya el picao. Entonces, como te digo, a mí me salva la vida. Calentamos el aceite a 7 o a 6 en la vitrocerámica y como ya se está haciendo el arroz, lo que vamos a hacer ahora, vamos a limpiar todo. Entonces vamos cogiendo todo, tiro la sal al, al sofrito este mágico que hago, voy apartando todo porque tengo todo, esto se va al agua, con jabón mi super limpia todo mágico que simplemente es una pica de agua. Que le pongo agua, le pongo jabón, le pongo un poco de mistol, lo dejo ahí que se vaya cociendo por así decirlo de alguna manera y luego simplemente con una bayeta o con nuestro pajo pues lo acabo de limpiar, cojo una toalla y ya lo dejo limpio y totalmente preparado. El siguiente paso es el siguiente, es coger un poco de pollo y como si fuéramos tontos... Eh, eh, en el buen sentido, lo cortamos pequeñito, como que somos dos niños pequeños, entonces claro, tenéis que pensar que si la digestión que hacemos es mucho más ligera, pues va a ser más fácil que podamos digerirlo todo. Entonces lo que hacemos es cortarlo bien. Yo, como no me veo los programas del Alberto Chicote, pues esto está más congelado que la pared de casa, entonces él hago los trocitos pequeñitos y tal. Bueno, la cuestión, eso se va cociendo todo, haciendo vamos haciendo que se vaya juntando todos los olores, también lo podéis tapar, eso va a hacer que se haga un poquito más rápido, pero como veis, pues bueno, eh, aquí yo me estoy apañando como puedo y sin más, si descongelamos antes un poco mejor, como tengo todo, lo pongo todo en su sitio, y lo que vamos a hacer ahora es coger el atún, el atún, ahora veréis que tiro todo el aceite porque soy medio tonto, pero no hay ningún problema, entonces cogemos el aceite, lo tiramos aquí, y esto lo tiramos en el agua mágica. De esta manera no nos comemos todo el aceite porque si no, claro, estamos haciendo comida sana, no estamos haciendo comida grasienta porque si no sirve absolutamente de nada. Coger el atún lo dejo aquí separado porque luego lo voy a mezclar con la pechuga y con el arroz y con el sofrito. Entonces esto se está cociendo, como podéis ver no está nada mal, mi perra está allí de espectadorada en el fondo y mientras tanto pues yo tengo aquí pues mis cositas de limpieza, entonces como les decía yo lo tenía aquí en agua con jabón, entonces lo que hago simplemente es ir a buscar eh, mi scotch brite mágico, estos es scotch brite que los compras en el Tiger por un euro van 400.000 y por lo que digo, pues agüita con su jaboncito, otros dirán que no lavo bien los platos, bueno la cuestión es que puedas hacer las cosas y pues cogemos la esponja, lo limpiamos bien, lo escurrimos bien, lo dejamos al ladito. Lo que hago siempre es coger una toalla, eso lo seco, y así ya está guardado. Porque si haces comida, haces comida para ti, para tu mujer, para tu perro, y sobre todo limpias todo porque no quieres ser un marrano y la cuestión es que lo tengas organizado y no tengas que estar pensando. Entonces, eh, como os digo, seguimos limpiando, que si el cuchillito, que si lo perfilo bien, eh. Podría ser el afilador perfectamente. Eh, intentar no gastar tanta agua, ¿vale? Yo tendría que ir apagando el grifo, pero bueno, hoy es lo que digo, así un poco improvisado. Esto es muy sano y realmente no tiene muchas calorías. Entonces esto se puede hacer con salmón, también te puedes hacer ensaladas, espinacas, cosas de este tipo, pero todo muy saludable, tampoco tiene mucho secreto. Y bueno, como veis, queda bien cocido, lo que hacemos es poner el atún también con... con la carne, aún se está cociendo el arroz, como digo, si haces comida uno para uno, haces comida para dos, yo ya estoy probando la comida para mi mujer, aunque luego venga más tarde o lo que sea, eh, mezclamos, esto lo dejamos reposar, pero como veis tiene una pinta buena, o sea, puedes... Puedes comer dieta, pero puedes comer bien. Ya tengo el arroz ahí, que está ya pidiendo la hora Pero bueno, ya lo tenemos más preparado. Entonces, bueno, la espera se hace un poco larga, pero bueno, da igual. Eh, la cuestión es que queremos comer, y la perra también quiere comer, y es por eso que le estamos preparando. Así que le pido que se espere, y dice, yeah, ok, que tengo muy ya? Vale, ok. Entonces esto lo dejamos bien reposado en el microondas, como me enseñó mi madre y mi abuela. Ahora, venga Ana, aquí tienes tu platito para comer. Lo dejo aquí, ¿vale? Entonces, mientras tanto, pues me cojo, esto ya lo he limpiado, Sí, que queda un poco de arroz adherido. Bueno, tampoco pasa nada. Tampoco nos vamos a poner así un poco tediosos. Bueno, como tengo todo, como veis, está todo perfectamente las esquinas colocado. Y, oh, mira, mira cómo reluce, claro, porque le he hecho un heart attack con mi stall. Entonces ha quedado perfecto. Bueno, pues este es el resultado final. No está nada mal. Nos lo vamos a comer. Mira, oh, oh, oh. aquí intento hacer una transición, pero no me sale, porque me pienso que soy tiktoker, pero no lo soy. Y nada más, eh. Está bueno, está rico esto. Y sobre todo, acordaros de que aparte de comer tú, que es muy importante que comas tú y que estés sano, también tiene que comer tu perra. Entonces dale un trocito para que se sienta bien, porque es mi perra guardiana y todos tenemos que comer. Un abrazo.